¡Apto para todo público! Miércoles 28 de junio, amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Damos inicio a los titulares. Programa Casa para Todos del Gobierno Nacional contará con el apoyo de varios alcaldes del Ecuador. Ecuador promoverá la cultura de ahorro de agua modificando el Acuerdo 1522. Inició la jornada a ser bachiller para los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía. Y en lo internacional, Parlamento Alemán muy cerca de aprobar el matrimonio homosexual. Empezamos con la información. Casa para Todos, uno de los programas emblemáticos del gobierno del presidente Lenín Moreno contará con el apoyo de los alcaldes de las ciudades del país. Por ello, esta mañana la secretaria del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, mantuvo una reunión con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. La secretaria del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, se reunió la mañana de este miércoles con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con la finalidad de coordinar acciones para el desarrollo del programa Casa para Todos. Guayaquil es un tema fundamental para nosotros arrancar con el programa toda una vida y específicamente Casa para Todos. Estamos trabajando de manera coordinada y con toda la disposición por apoyar este programa. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y esperemos que eso se concrete lo más pronto, porque es iniciativa del señor presidente y de la señora primera dama de que los programas arranquen inmediatamente y una de las ciudades que ha escogido también el presidente es la ciudad de Guayaquil. Por su parte, el alcalde Nebot se mostró abierto a colaborar en este proyecto y expuso tres alternativas que podrían liderarse como el programa municipal Milote. En todo lo que dentro de nuestra conceptualidad exista beneficio para los ecuatorianos y para los y muy especialmente para los pobres, nuestra colaboración está ahí a cambio de nada. Eh, y le he explicado por dónde podemos empezar. En Milote, saben que tiene todos los servicios. Y en cuanto a los terrenos que no son Milote, sino que son los que hemos legalizado, que son decenas de miles, donde haya gente que tenga el terreno vacío o que tenga una casa precaria, que quiera derrocar su casa precaria para que le entreguen gratuitamente una casa, son terrenos que cumplen con el plan. La tercera alternativa ya es determinar terrenos en los que habría que urbanizar, etc. De acuerdo a Cabezas, el déficit de viviendas está concentrado en Guayas, Manaví y Los Ríos, provincias donde iniciarán los programas del plan Toda una Vida. El próximo lunes 3 de julio, el presidente Lenín Moreno realizará el lanzamiento oficial del Plan Toda una Vida en el Palacio de Caron de Lett. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.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 Fuerza Terrestre 302, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fuerza Naval, Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Aguas y entre otras menores. Y en estos momentos, en el marco del diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno, se reúne con líderes de grupos y movimientos políticos para construir una agenda de unidad nacional. Esta información la ampliaremos en la primera emisión de Noticiero Ciudadano el día de mañana. También le contamos que Ecuador promoverá la cultura del ahorro del agua a través de la modificación del Acuerdo 1522, mediante el cual se fija el precio para el agua cruda no potable. El costo será de menos de un centavo por metro cúbico es decir, se pagará menos de la mitad de un centavo de dólar por cada mil litros de agua. El secretario nacional de Aguas en Agua, Humberto Cholango, informó que pequeños agricultores están exentos del pago. Este precio fue consensuado luego del diálogo con floricultores, bananeros, juntas de regadío, entre otros actores, y lo que se busca es incentivar la cultura del ahorro del agua. Este acuerdo que emitimos ahora es un acuerdo con participación de la sociedad con participación de los usuarios del agua con participación del sector productivo que han sido aportes fundamentales que han dado eh, para poder construir eh, la base la base fundamental de este nuevo acuerdo que ahora vamos a emitir este nuevo acuerdo que lo estamos haciendo, la recaudación que lo vamos a hacer, vamos a destinar los fondos para proteger las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas, que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque el agua es un recurso que está escaseándose, nuestras fuentes de agua están destruyéndose, nuestros ríos están siendo contaminados Y es hora de que podamos planificar políticas públicas que vayan a proteger y ser responsables con nuestros hijos y con nuestras futuras generaciones. Esta mañana se realizó la primera reunión del Comité Interinstitucional Antidrogas. La secretaria técnica Lady Zúñiga explicó a los medios de comunicación las resoluciones a las cuales llegó la comitiva. Una vez terminada la reunión del Comité Interinstitucional, hemos acordado varios puntos dentro del seno del Comité. El primero, hacer nuevamente un llamado a todos los actores, no solo políticos, sino sobre todo de la sociedad civil, a participar en la conformación de este acuerdo nacional para prevenir el consumo juvenil de drogas. Sabemos que las políticas estatales no son suficientes para poder eh, dar solución a este grave problema que no solamente afecta al Ecuador, sino al mundo entero. Es importante que las autoridades locales se involucren, pero que también las organizaciones de la sociedad civil, de jóvenes, de padres, formen parte también de la construcción de esta política que va a permitir prevenir el uso juvenil de drogas. Otro punto que hemos tomado y es eh, justamente eh, conformar ya, la comisión técnica eh, con los delegados de cada uno de los ministerios que va a encargarse de eh, cumplir la disposición presidencial de revisar las tablas y todas las medidas que se han implementado dentro de la política de prevención y control de uso problemático de drogas. Hoy queda conformada ya esta comisión técnica que será la encargada de revisar Todas las propuestas que nos llegan acá a la Secretaría Técnica de Drogas y al Comité Interinstitucional, referentes a la construcción y a la conformación de esta política nacional de prevención, donde sobre todo eh, se debe articular esta responsabilidad nacional para poder enfrentar el, el fenómeno de las drogas. Así también, esta Comisión Técnica será la encargada decía de eh, revisar las eh, propuestas que nos lleguen de los distintos actores eh, que vayan a formar parte de este acuerdo, al que ya hemos hecho la invitación a los distintos grupos de la sociedad civil. Eh, reiteramos nuevamente la invitación para jóvenes padres a participar. Cambiamos de tema, anfibios que se creían extintos se reproducen en el Ecuador. Luego de la recuperación de 43 individuos del jambato negro de Páramo en 2016, una pareja de la especie reprodujo 500 huevos.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 Candelario a la como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. Inició la jornada de evaluación Ser BACHILLER. Harvey Sánchez, director de INEVAL, institución encargada de aplicar esta evaluación, brindó una rueda de prensa para informar los detalles del proceso. Como exitoso, calificó Harvey Sánchez, director de INEVAL, al inicio del proceso de evaluación Ser BACHILLER en todos los colegios de la Sierra y Amazonía. De acuerdo al titular de Ineval, quien acudió al Colegio Militar Eloy Alfaro, este 28 de junio se evaluará a 30.000 estudiantes y el 29 a cerca de 90.000. El primer día de ser bachiller está siendo todo un éxito. Tenemos 533 colegios en toda la zona Sierra que han estado aplicando durante toda la mañana. Solo un colegio no pudo aplicar, fue un colegio virtual.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 Acabaron de rendir las pruebas. El día de hoy tenemos previsto evaluar a más de 30.000 estudiantes. Para evaluar a los 292.728 sustentantes, se habilitaron 73.402 equipos de cómputo en más de 2.500 sedes y se cuenta con la colaboración de 11.000 personas capacitadas para atender cualquier inconveniente antes, durante y después de la ejecución del examen. Tenemos en todos los colegios, en este momento, más de 5.000 docentes colaborando. ¿Por qué tantos? Bueno, entre observadores, aplicadores, los que ayudan a los laboratorios. El lunes 3 de julio se evaluará a 606 personas con discapacidad, mediante una prueba adaptada a sus necesidades. Una vez obtenida su calificación, los postulantes deberán acercarse a cada universidad y escoger la carrera que deseen. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. A través de un comunicado, la Corporación Financiera Nacional informó que se ampliaron los plazos para acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. Las personas que obtuvieron créditos y microcréditos asociativos entre 2009 y 2013 por la Corporación Financiera Nacional pueden acceder a los beneficios de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos por la ampliación de plazos. Los clientes deberán presentar su solicitud hasta el próximo 13 de julio. Dentro de los siguientes 10 días hábiles, posteriores a la aprobación de la solicitud por parte de la CFN, los deudores podrán cancelar el total del capital o suscribir un convenio de pago de hasta 60 meses plazo con una tasa de interés del 5% anual. Aproximadamente 2.500 personas de 14 provincias del país podrán acceder a este beneficio que duplicó el plazo de pago. Con la ampliación de los plazos de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se busca que las personas naturales y jurídicas que mantengan deudas con la banca pública o banca cerrada puedan nuevamente acceder a créditos y se reactiven económicamente.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 Esto como parte del proceso de responsabilidad nutricional, novedosa estrategia liderada por esta cartera de Estado para fomentar la alimentación saludable, de la mano del sector privado. Patricia Granja, ministra de Salud Surrogante, entregó los reconocimientos a los dueños de los restaurantes y enfatizó que esta estrategia busca generar conciencia y responsabilidad en la población al momento de escoger y seleccionar sus alimentos. Esta iniciativa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 agua, nos van a ofrecer frutas, verduras, van a intercambiar el poste, no vamos a tener azúcares añadidos. Con esta entrega suman 14 los restaurantes a nivel nacional que han sido reconocidos, entre ellos la Cuchara de San Marcos, la Criollita y Superfood, cuya administradora Gisela Green reconoció la importancia de esta campaña. Aplaudimos mucho la iniciativa que realmente queremos que mucha más gente se una, ojalá que esto sirva un poquito para que la gente se vaya sumando más y empecemos todos a hacer un tema de nutrición saludable, empezando por nuestros niños y para toda la población. La entrega de este reconocimiento se realiza siempre que los restaurantes cumplan con ciertos criterios, como la oferta gratuita de agua para el consumo humano, oferta de al menos un plato con vegetales naturales, el reemplazo de bebidas endulzadas por agua, entre otros. El objetivo es justamente posicionar a los restaurantes y cafeterías como espacios donde se fomenten prácticas para una alimentación saludable. Este título tiene una duración de dos años. Por eso es clave la promoción de la salud, la promoción de la salud no solo entendida como el cambio en los determinantes sociales, la promoción de la salud entendida como el devolver a la comunidad el cuidado de los propios. Y eso es lo que están haciendo ustedes, chefs y dueños de restaurantes, ustedes están cuidando a nuestra gente. Para que un restaurante ingrese a este proceso, sus propietarios o administradores deben manifestar su interés a través de una carta de intención a la coordinación zonal de salud en el que se encuentre el establecimiento. Los técnicos levantarán un diagnóstico de las condiciones del restaurante y recibirá una asesoría técnica y de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de los criterios requeridos, se lo calificará dentro de tres categorías. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Una revista inglesa destacó la ruta del cacao del Ecuador. El presidente Lenín Moreno publicó la nota en su cuenta de Twitter y felicitó la innovación de Pacari y Hoja Verde por darle valor agregado a este grano. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó el reportaje titulado The Choc of the New, de la revista inglesa The Economist, que destaca las bondades de la ruta del cacao en Ecuador, que empieza en Durán y llega a la hacienda la danesa. La publicación detalla que la ruta del cacao en Ecuador es lo que Burdeos, ciudad francesa, es para los amantes del vino. Explica que en el corazón de la zona del cacao, a una hora de Guayaquil, se encuentra la Hacienda La Danesa, una finca de 500 hectáreas especializada en el cultivo de cacao, y detalla que esta empresa ha encontrado recientemente fama como pionera en el turismo del cacao. Se refiere también a la fábrica Hoja Verde. ...la que no se encuentra en la zona tropical del cacao... ...sino en las tierras altas subandinas de la región central del país... ...donde las temperaturas son frescas y la humedad baja. La ruta del cacao es un recorrido por el proceso de producción de este grano... ...el turista conoce desde la mata hasta la barra del chocolate... ...entre otros productos que comprende la producción cacaotera. ...el visitante aprende a preparar chocolate artesanal mientras disfruta una experiencia gastronómica de la granja a la mesa, con alimentos producidos de manera tradicional, sostenible en la misma hacienda. El presidente de la República, Lenín Moreno, escribió, Esta es la inmensa capacidad de innovación que tenemos en Ecuador. Felicidades a Pacari, República del Cacao, y sobre todo a Hoja Verde. Tenemos que recorrer la ruta del cacao, concluyó el jefe de Estado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.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 el vicepresidente Jorge Glass se refirió a que en Ecuador se debe luchar contra la corrupción y no deben haber prófugos en otros países. Esta declaración, declaración la realizó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. Y luego recuerdo la famosa reunión con Marcelo Odebrecht, hoy preso, condenado, creo que a 19 años, pero con este esquema de de delación y pagando plata, pagando multas, la pena se le ha bajado a nueve años, me corrige mi equipo, pero ya en diciembre sale, aquí en el Ecuador tenemos que luchar contra la corrupción y no se pueden permitir esa cosa, esto no es un juego de Night pague por ver, ¿qué pasa?, ¿dónde está el mundo?, vamos a luchar contra la corrupción para todos unidos, no puede haber prófugos en Estados Unidos, no puede haber prófugos en Perú. Y a los que damos la cara, le caen todos. Estamos hablando, se habla, de casi 800 millones de dólares en pagos corruptos por parte de la mafia de Odebrecht, y que no llegó pues al Ecuador con la Revolución Ciudadana. Ahí está la lista de proyectos en los que ha intervenido. Todo tiene que investigarse. Investigar todo y a todos. A todos y a todos. En Alemania el Parlamento de dicho país se encuentra a un paso de aprobar el matrimonio homosexual. Veamos esto en el siguiente resumen. Nadie lo esperaba, pero Alemania podría legalizar rápidamente el matrimonio homosexual con un voto en el Parlamento este mismo viernes, a menos de tres meses de las próximas elecciones. La canciller Angela Merkel ya ha dado libertad de voto a los diputados de su grupo parlamentario conservador, después de quedar atrapada en su propia trampa. El lunes, para sorpresa de todos, Merkel se pronunció en público por primera vez a favor de un voto de conciencia sobre el matrimonio homosexual. Un proyecto que siempre había rechazado la CDU para no soliviantar al sector más conservador de su electorado. El SPD, socio de la Gran Coalición de Gobierno, se aferró a las palabras de la canciller. El líder del partido, Martin Schulz, reclamó un debate inmediato en el Parlamento. La señora Merkel dijo que es una decisión de conciencia, pero una decisión que debería tomarse en la próxima legislatura. No estamos de acuerdo, pensamos que esta decisión debería tomarse esta misma semana. El matrimonio homosexual contará previsiblemente con una mayoría en el Bundestag, pues apoyan su legalización tanto los socialdemócratas como los la izquierda y los verdes. De hecho, todas las fuerzas políticas, salvo la CDU, han incluido la aprobación de las uniones entre personas del mismo sexo como condición sine qua non para formar una coalición de gobierno tras las elecciones de septiembre. Miércoles 28 de junio, amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a esta misma hora. Que tengan una excelente noche.